Las personas que nos están escuchando aquí en Foro Textual, desde el poniente de la ciudad. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Eres Eros. Eres el amor. Soy el amor. Sos el amor. Eres un quebrar de hojas en medio del pecho de un hombre que pudo ser árbol, pero fue ladrido, fue furia en el habla, una fogata de ramas secas alumbrando el inicio de tu bosque, eres el petalar de un, el sonrojar de un, el erectar de un pétalo, eros cuando el gallo canta el silencio, cuando la flama enciende el incendio, pronta, pronta a ser mar, tropical en tu derretir, planetaria, global, cósmica, erosa, atmósfera de labios en cada singular, rito de la naturaleza, en cada palabra de su aparear, polen, caricias, cacería de cebras, babuino en su sabana, eres eros, eres eros, soy el amor, sos el amor, Sos el amor, sos el amor. ¡Oh! Me gusta huyar cuando recito, como si orinara con leves chisquetes violentando el viento y así, bordar varias cuadras con mi hilo de oro. Recitar el amor, es mostrar los colmillos, sin pudor al abrir la boca, sin miedo a hacer vibrar el aire, con toda la saliva necesaria para hacernos gritar en cuatro patas, en blanco y negro, moviendo la cola.